Nos encontramos en, en Segurilla, eh, preparados para celebrar nuestra querida fiesta de la vaquilla. Una fiesta muy antigua, con mucho arraigo en nuestro pueblo, una, una fiesta de origen pagano. Pues el significado de la vaquilla es, digamos, el final del carnaval y el inicio de la cuaresma. ...digamos que pasamos de lo festivo, de lo carnal... ...a lo religioso, al acogimiento. Esta fiesta está protagonizada por los quintos y quintas de Segurilla... ...que son los chicos que han cumplido ya la mayoría de edad. Se celebra el sábado anterior al miércoles de ceniza... ...y como dice, decía al inicio, significa el final del carnaval... Eh, ...todos los quintos y quintas van ataviados... ...con trajes de mucho colorido... ...muy pintorescos... ...y la verdad eh, muy atractivo. La fiesta se desarrolla... ...se sale desde el Parque de la Sera... ...donde está este mural... ...en dirección a la Ermita de la Soledad... ...donde se hace la ofrenda a la Virgen de la Soledad. ...de la Virgen de la Soledad... ...y a continuación hacer la ofrenda... ...en la Iglesia al Cristo de las Maravillas... ...para finalizar, quintos y quintas... ...llevan a cabo la tradicional... ...correr la vaquilla... ...la carrera de la vaquilla... ...y la muerte de la vaquilla. Y significa la muerte de la vaquilla pues... ...pues si lo comparamos pues como el entierro de la Sabina, ...al final del carnaval... ...y se acaba la fiesta tirando los quintos y quintas pelusa. ...que significa que la gente ya debe de dejar la cuerga, ...dejar el cachondeo y refugiarse en sus casas... ...para quedarse cerraditos porque ya llega eh, el acogimiento... ...que significa la Semana Santa. Es una fiesta que cada año va creciendo más y más... ...y cada año son más los eh, asistentes, los turistas... ...que visitan nuestro pueblo durante este día...